Muchas veces pudiéramos decir, ah, aquí está el nombre, es un acto administrativo. No, vayamos a ver, hay una autoridad que lo emite, sí, hay una fundamentación, sí, hay una motivación, correcto, y hay una apercibimiento o, este condicionante de coercibilidad. Si tú no atiendes este requerimiento en el plazo de los 15 días, será sancionado por la autoridad fiscal. Cuando ya vemos ese punto dentro del requerimiento, entonces decimos, este es un acto administrativo. ¿Okay? Porque cumple con todas las características, tan es así que es coercitivo. Pero más allá, existe un procedimiento y estableció 15 días para su atención. Y ese plazo de los 15 días están contenidos en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación en relación con el 53. Entonces, no es que la autoridad se le ocurra que sean 15 días para atender a un requerimiento, o que sean 10 o que sean seis. No, la norma precisa cuál va a ser el plazo. Entonces, este es un acto administrativo. ¿Cuántos no recibieron un correo electrónico el día de ayer con este señalamiento? Todos nosotros seguramente supimos de clientes a los cuales les llegaron este correo electrónico. ¿Ok? En cambio, este requerimiento seguramente llegó por buzón tributario. Hubo un acto de notificación... Y tal vez se abrió con la firma electrónica del contribuyente, ¿no? Esto llegó a través de correo electrónico, ni siquiera por buzón tributario. Nunca te llegó, tienes un mensaje en tu buzón o tienes un acto administrativo, no. Esto llegó por correo electrónico, ¿ok? Donde te dicen, hay una motivación, sí, hay una motivación. Que hay una discrepancia en las facturas, hay una autoridad que lo emite, sí hay una autoridad que lo emite, pero no tiene ninguna fundamentación. ¿Alguien me puede decir qué artículo se refiere todo esto? ¿En qué artículo se basa la autoridad para emitir el correo electrónico? ¿Qué pasa si no atiendo este correo electrónico? Nada. No sucede absolutamente nada. Oye, Efraín, pero es que aquí dice que a lo mejor me van a restringir el certificado de sellos digitales. Sí, pero no te pueden restringir porque esto no es un acto administrativo. Yo te preguntaría, dime en qué plazo se tiene que contestar el correo electrónico. No hay. No hay ningún procedimiento. Hay un procedimiento en la visita domiciliaria, que es un acto administrativo. Hay un procedimiento en la revisión de gabinete y en la revisión electrónica. Y hay un procedimiento incluso en los requerimientos. Pero no hay un procedimiento en la invitación. No hay un procedimiento para atender un correo electrónico. No hay un procedimiento para atender una revisión profunda. ¿Ok? Yosimil nos pregunta... Oye, y si esto hubiese llegado por buzón tributario, harías el mismo análisis, Yosemite. A ver, ¿quién es la autoridad que lo emite? ¿Cuál es la fundamentación? ¿Cuál es la motivación? Verías si es un acto coercitivo. Es decir, si tú no atiendes esta invitación, entonces va a suceder esto, pero el fundamento, te va a decir, usted tendría que, eh, si no, si no la tiene, va a ser sancionado con el artículo número tal y eh, el monto podría ser de tal cantidad. Pero sobre todo, verías el plazo que tienes para responder al acto administrativo. Entonces, por buzón tributario, ¿qué llega? Veamos este llegó por buzón tributario sí. hay una presunta autoridad que lo emite se llama oficio de invitación parece ser un acto administrativo porque tiene fundamentación porque tiene motivación sí pero que no tiene un plazo para atenderlo no tiene. Cuando tú dices, es que la autoridad me da 10 días para poder atender el oficio de revisión profunda, ¿en dónde está el fundamento de esos 10 días? Yo te puedo decir el fundamento de los 15 días en base al 41 y el 53. Te puedo establecer los 20 días en el artículo 48 del código cuando se trata de una revisión de gabinete. Te puedo establecer eh, eh, los días de entre un acta final y un acta la última acta parcial del acta final en términos del 46 de código. Podemos establecer el fundamento del plazo en los requerimientos o en la revisión electrónica de los 15 días. Pero no aparece una obligación, un plazo en ley para atender una revisión profunda. Entonces, si no hay plazo y tú lo quieres atender, puede ser fuera de los 10 días porque no es un acto administrativo, si lo quieres atender, y si no lo quieres atender, no pasa absolutamente nada, porque le falta lo siguiente, que es el apercibimiento. ¿Cuál es el apercibimiento que nosotros debemos de, de, de, de observar en los actos administrativos? Ahorita voy con Marcela y, y, con, eh, y con Pedro, ¿no? que tenemos aquí. Mientras, déjenme cerrar sesión con nuestros amigos de Facebook. Estamos bien metidos aquí con el tema en Zoom. Y bueno, pues próximamente volvemos a tener otra vez el, el tema de defensa fiscal, aplicando precisamente estas características que nos van a ayudar a nosotros como contadores a asesorar de mejor manera a nuestros, a nuestros empresarios. Muchísimas gracias por acompañarnos a nuestros amigos de Facebook. Nos despedimos y seguimos aquí charlando en la sala de Zoom. ¿Okay? Bien, que tengan excelente día. Hasta luego. Bien, vayamos a esto. Ahorita voy contigo, Marce. De hecho, adelante, ¿quién interrumpió? Sergio. No, Martín. De ah, de... perdón. Nada más como comentario. De hecho, cuando se atienden esas, esas este, correos, eh, que se envía la aclaración, el mismo SAT dice que es una invitación, nada más, que no, que no hay este pues algún problema, nada más que, pues es eso, que es una invitación. Sí, o sea, no es un acto administrativo. Eso es lo que quisiera que aprendiéramos. No es un acto administrativo. Un acto administrativo, observemos, está el apercibimiento. Se le hace el conocimiento que si opta por corregir eh, su situación fiscal, tiene este plazo. Que si optas por manifestar lo que tu derecho convenga, tienes este plazo. Que eh, Si no atiendes lo que se te solicita, entonces será sancionado. Este es el apercibimiento. Esto no lo tiene una invitación. Una invitación lo que tiene es, se le sugiere que lo atienda para que no se ejerzan facultades de comprobación, pero nunca te señala qué va a pasar si no lo atiendo. No existe un apercibimiento y eso es lo que identifica particularmente al acto administrativo. Un acto administrativo que es coercible tiene que tener el apercibimiento. Un acto que no es coercible entonces no es un acto administrativo. Voy contigo, Marcela, adelante, te escucho. Gracias, profesor. Mire, yo tuve un caso, de hecho, bueno, han sido como tres trabajos en un despacho contable. Eh, incluso uno de ellos... Me pidió precisamente eso, pero me lo pidió de 2018, 2019, 2020, 2021. Se aclaró, presenté la aclaración y 2018 me liberó los demás años, pero 2018 no me lo liberó, sigue estando. Uh -huh. Volví a presentar la aclaración y me volvió a arrojar, ahora ya no nada más 2018, ya fue 2017, 2018 hasta 2022. Entonces, en este sentido, en que ustedes están indicando de que no pasa nada si no se atiende, pues entonces no, no sé qué hacer, Digo, ¿sería lo correcto entonces ignorarlo? Ignóralo. Oh, una cosa, qué, qué interesante, mi estimada Marcela, una cosa es ignorarlo y no hacer nada, y otra cosa es ignorarlo ignorarlo, pero autodiagnosticarme. ¿Qué significa esto? No lo voy a atender, pero me voy a tratar de curar en salud, voy a hacerme un autodiagnóstico fiscal para ver cómo estoy y ver qué tan cierto es lo que la autoridad está señalando. Porque como no es un acto administrativo, entonces no voy a ser sancionado. No va a haber una multa por decir Voy a multar a Marcela porque no atendió la invitación. Eso no existe. Tampoco existe, y eso quiero ser muy puntual con ustedes, no existe un acto administrativo que señale. Le voy a ejercer una visita domiciliaria a Marcela porque no atendió la invitación. Si eso lo coloca la autoridad dentro de una visita domiciliaria, el crédito que te determinen es nulo, es ilegal Porque la norma no establece que con motivo de, de no atender una invitación vas a hacer una visita domiciliaria. La norma no está, entonces está indebidamente motivada esa sanción, o ese acto administrativo. Entonces, por ello, nosotros lo que, lo que sugerimos es Tú observa y en algunos casos no hay recetas de cocina, hay que ser muy puntual también, no hay recetas de cocina, pero lo que sí podemos hacer como receta de cocina es autodiagnosticarme y qué es conveniente para mí y qué es lo que está en riesgo, es conveniente autocorregirme, tengo los recursos económicos, es que no saben lo que ha sucedido con ese tema de las invitaciones, Llegan las invitaciones. El contador hace los cálculos. Dice: Señor contribuyente, hay que pagar 150 mil pesos. Pues prepárate las líneas de captura para que ya, ya cerremos el tema. El contador dice, ay, qué padre, va a pagar. Y hasta unos va a pagar el contribuyente. Bien, ahí están, 150 mil pesos. Señor contribuyente, resultaron 350 mil para las actualizaciones y los recargos. Dice, ¿qué crees? No, no tengo para pagar tanto. Es más, pensaba pagar los 150 mil, pero porque el cliente me había prometido que me iba a pagar, pero no me ha pagado. Entonces, ni siquiera para los 150 mil me alcanzan, ni mucho menos para los 300 mil. Entonces, no voy a pagar nada. Pero ya generé las líneas de captura. Ya generé crédito fiscal. Un crédito fiscal que ni siquiera la autoridad conocía. La autoridad no lo sabía. Yo, yo sé los pecados gravísimos que tengo. Pero mi confesor todavía no lo sabe. Ya cuando esté preparado, entonces voy y confieso. O ah, bueno. mi confesor me venga y me investigue. Y entonces vemos. ¿Qué es más fácil o más bien cuál tiene mayores expectativas de éxito en defenderse que la autoridad haya hecho un acto ilegal o lo que el contribuyente ya manifestó que debía si yo como contribuyente ya manifesté que debo 350 mil pesos 300 mil pesos la autoridad va a decir mira ya dijiste que los debes ahora cómo vas a decir que eso es falso si tú mismo te estás autodeterminando. Entonces, si espero que la autoridad venga y me diga, Efraín, debes 350 mil pesos, le voy a decir, espérame, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo determinaste? No voy corriendo a la autoridad a decirle mis pecados, eso es la verdad. No voy corriendo a decirle los pecados. Primero me autodiagnóstico, me analizo, veo cómo está mi situación y la conveniencia o no de presentarlo. Por ejemplo, una invitación donde me dicen, oye, el 2017 tienes estos errores. Nos llegó en febrero del 2022. Nos llega la invitación y nos dicen, están mal tus ingresos acumulables. Yo tengo 40 millones en CFDIs y tú solamente me declaraste 20 en tus provisionales y en tus anuales. Ok. El contador dijo, ay, hay un oficio de invitación. Vamos a contestarlo y vamos a aclararlo. Y efectivamente, ¿qué crees, Fisco? Sí, cierto, son 40 millones de pesos. Pero también, Fisco, en ese mismo monto, tengo deducciones. ¿Sabes cuál fue el error de esta empresa? El error fue que las notas de crédito las disminuyó de los ingresos y las notas de crédito son deducciones. Entonces dijo, sí, sí es cierto, Fisco. Te voy a aumentar 40 millones de ingresos para que estemos iguales pero te voy a aumentar también 40 millones de deducciones y estamos iguales. Y entonces, ¿cuánto le va a corresponder pagar al contribuyente? Nada. Y nos dijo, no, nos consultó en aquel momento el contribuyente. Oye, ¿esto está bien que se haga así? Dice, yo confío en el contador. El contador dice que efectivamente nos equivocamos, que las notas de crédito son deducciones. ¿Ustedes qué harían? ¿Presentarían la declaración complementaria? No va a haber pago. Está acreditado que, es más, los CFDI son degresos. De está todo correcto. Eh, es verdad, fueron CFDIs de egresos, eh, las devoluciones es verdad que se dieron. Todo está correcto. ¿Presentarían declaración complementaria? ¿Por qué no, Marcela? Si todo está bien. Sí, o sea, sí estoy de acuerdo con eso. Sí se debe presentar una complementaria. Pero vuelvo al punto en que en determinado tiempo el SAT va a volver a hacer lo mismo. Nos va a mandar otra vez un acto administrativo en el que diga Quiero que me vuelvas a revisar esta situación. Ya, ya me pasó con una empresa y por más que, que a ver, ya revisé, volví a hacer mi cédula, presenté declaración complementaria, pago el contribuyente la, la diferencia. Ah, no, con todo y eso va otra vez para atrás y ahora vas a revisar todavía más profundo. Exactamente. Y te voy a compartir la respuesta que dimos, no me presentes declaración complementaria del 2017, no la presentes. Nos dijo el empresario, es que no hay problema, el contador también me dijo, no hay problema, todo está bien, ¿por qué no quieres que se presente Efraín? qué no quiero que abras el periodo de caducidad, Uh -huh. Es del 2017, la declaración del 2017 se presentó en marzo del 18, digo, marzo del 18. Uh -huh. De marzo del 18 al marzo del 23, está muy próximo a caducar. A caducar, es correcto. ¿Estamos en lo correcto? Sí. sí. Está muy próximo, falta un año para que caduque. Si tú hoy... ¿Me presentas una declaración complementaria del 17? ¿Qué dijimos en la caducidad de facultades? Vuelve a abrirse sobre los conceptos que modifiques. Uh -huh. Modifico ingresos y modifico gastos. Justamente es ¿Qué? lo que me pasó a mí con la aclaración de esta empresa. Entonces Eso estoy modificando. ¿Y volví a abrir la puerta para la revisión? Es correcto. Dije, no, ya llevamos casi cuatro años, nada más nos falta uno. Ok. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que llegue? No lo sé. Puede que llegue y puede que no. Pero, ¿qué es más riesgoso? ¿En dónde hay más probabilidades? Que llegue en un año o que llegue en cinco, porque acabo de modificar hoy. Si hoy modifico mi declaración, a partir de aquí son cinco años para que la autoridad me revise y que la suma de lo que yo traía más lo nuevo, no rebasen de 10 va a ir complicándose un poquito el tema pero lo importante es que son 5 años entonces vuelvo a darle puerta a ese plazo, entonces si ya estoy muy cerca de la caducidad no me modifiques nada ahora ok Efraín eso lo estamos viendo si no llegan a revisarnos ¿Y qué tal si llegan a revisarlos el 2017? Ah, entonces vamos a tomar esta decisión. Si en algún momento recibes una visita domiciliaria, una revisión de gabinete por el ejercicio del 2017, ese mismo día que la estás recibiendo, presentas tu declaración complementaria. Porque ya estás en ejercicio casi de facultades de comprobación. Y ahí nos vamos a pelear con la autoridad fiscal, si se trató de un acto espontáneo o no, pero de qué hay autocorrección, haz de autocorrección. Pero ya no pasaron los cinco años, ¿ok? Ya me está revisando hoy el 2017. No aperturé más plazo, ¿ok? Y entonces ahí manejamos el principio de la autocorrección fiscal. Y es más. Si el crédito que pretenden sea enorme y tú estás dispuesto a pagarlo y no queremos multas, nos vamos a la PRODECON, al acuerdo conclusivo. O es más, veremos si el crédito será legal o ilegal, o si la forma en la que se dio el procedimiento de fiscalización fue el correcto o no, pero tenemos más oportunidades de defendernos. En cambio, si tú me presentas la declaración complementaria, eh... ¿Qué espacio me dejas para la defensa? ¿Ok? Y los cuatro años que ya llevábamos de caducidad, los acabamos de perder al momento de presentar la declaración complementaria. Esos son los riesgos que tenemos que medir, porque una invitación como esta que recibimos ayer, no es un acto de autoridad, no es un acto administrativo. ¿Puedes abrir tu micrófono, Marcela? Yo sé que mis amigos de Census los puedo poner en entredicho, claro. pero ellos somos familia, así que ellos saben perfectamente que es un ejemplo. Imagínate, bueno. mi estimada Marcela, que te llegan 20 correos invitándote no. a un curso de defensa fiscal. Ajá. ¿Qué haces? Me vuelvo loca. Tú decides a cuál quieres ir y si quieres ir. Exacto. Y si no quieres ir, ni a ninguno de los 20. ¿Y no en qué voy. te afecta? ¿Y en qué te afecta que te hayan llevado 20 correos? En nada. No me afectan, los evalúo, veo los temarios, veo cómo estoy yo, me interesa, no me interesa, veo el costo de, los, de, de la sesión, quién va a estar, va? a ver qué nos dice este loco, ¿no? Bueno, puede ir, puede ser. Pero evalúas. Sí, claro. Pero si no quieres ir, no vas. Esto digo... que mandó la autoridad al día de ayer es un correo masivo. Sí, pero. Aquí, como, como le comento, o sea, un despacho contable cerca de 15 empresas, personas morales, a las cuales 10 les llega y están como locos, o sea, como contador yo digo, es que esto no tiene caso por el tiempo, ¿no? Pero, ah, no, el, el cliente es el que dice, no, ya le diste seguimiento, contesta. Y si hay que pagar, pago. Ay, es que no procede. No, pero como dicen, nada más, tú, tú nada más asesora, tú no tomas la decisión. O sea, como contador, yo no puedo tomar una decisión. Es correcto, es correcto. Por eso, dentro de ese asesoramiento le vamos a señalar, mira, si tú presentas una declaración complementaria, va a pasar esto. Estos son los resultados de presentar una declaración complementaria. Este es nuestro riesgo. No se trata nada más de presentar lo que la autoridad solicita, sino se trata de esto que llegó, voy a medir el riesgo que tengo interno para saber las probabilidades o no, en su caso de una regularización. Pero yo te voy a presentar como asesor cuáles son tus riesgos reales que tienes. Puedes que, que tú quieras que conteste esto, pero algo que también te voy a asesorar y te voy a dejar en claro. Atender una invitación no te garantiza que no te revisen por el ejercicio de facultades de comprobación. Ha habido okay. contribuyentes que atienden la invitación y a los dos años tienen una revisión por parte de la auditoría fiscal. No es garantía. La autoridad dice, atiende la invitación y vas a evitar facultades de comprobación. Eso no es un apercibimiento. El apercibimiento, mi querido Esteban, que me preguntabas, es la sanción por no atenderlo. Aquí está un apercibimiento, mi estimado Esteban. El apercibimiento es, ¿qué va a suceder si no lo atiendes? Eso no sucede, con el oficio de invitación. Estos oficios de invitación no tienen apercibimiento. Una multa como esta que vemos aquí, esta sí tiene un apercibimiento. Te dice, si usted no paga la multa dentro del plazo de 30 días, entonces se va a ejercer el procedimiento administrativo de ejecución para lograr su cobro. Ahí está el apercibimiento. Ahí está lo, la cuestión coercitiva. Muchas veces se cree que por el hecho de atender una invitación, ya no vamos a ser sujetos de fiscalización. Imagínate, entonces la autoridad tendría que notificarme y decirme, como usted atendió la visita de la, la invitación, ya no le voy a ejercer facultades de comprobación. ¿Alguien ha obtenido esa respuesta? Por supuesto que no. no. Y no va a haber. Y no va a haber. Pero sin embargo... Yo nada más quiero pensar en esto. ¿Cuántos de los que les llegó esta invitación van a pagar IVA la siguiente semana? ¿Cuántos? Infinidad. Y ni siquiera necesitó la autoridad ejercer un acto de fiscalización y la recaudación se va a ver aumentada. Por las creencias... De que no voy a ser sujeto de visita domiciliaria. De que el monstruo va a estar contenido mientras pague. Y eso no es garantía. ¿Ok? Ok. Muchas gracias. No, de qué, con gusto. Mm. Colegas, nos comenta Javier, colegas, eh, como recomendación, hagan un análisis de riesgo. Efectivamente, mi estimado Javier, un análisis de riesgo. Y una vez que llegó al correo, revisarnos, autodiagnosticarnos, no espantarnos, no este, tener miedo. Cuando tú ya identificas un acto administrativo, da más miedo el acto administrativo que la invitación. Pero si hoy te llega un requerimiento y te llega la invitación de las diferencias en IVA, ¿cuál te da más miedo? Las diferencias de IVA, porque nunca lo habías visto, es como si fuera un monstruo nuevo. No lo he visto, entonces me da terror. Me da más terror que el requerimiento, porque el requerimiento ya lo he visto, ya sé cómo atenderlo. Pero como esto es nuevo para mí, me asusta. Pero cuando dices, oye, esto no es un acto administrativo, debiera darte más miedo el requerimiento en sí que la invitación. Porque el requerimiento o sí sea, es un acto administrativo y la invitación solamente es un correo masivo. Entonces, es un punto importante ahí que nos comparte Javier y que coincido plenamente con lo que nos comparte. Este es el juego de la autoridad, ya que puede conseguir correcciones sin necesidad de auditar. Lo que decíamos, muchísimas gracias por tu aportación, Javier. Efectivamente, aumenta la recaudación sin ejercicio de facultades de comprobación. ¿Qué hacer si en una invitación nos observan cuatro años y solo mandamos el análisis de dos años? Podemos dejar sin atender lo que falta. En ningún momento hemos contestado o reconocido nada. Solo se le dijo que está revisándose la información. Así ah, nada más. Qué bueno que dijeron eso, nada más. Este, yo sí, No hay que hacer nada. Hay que autodiagnosticarnos, hay que evaluar nuestro riesgo para ver cómo estamos. ¿Okay? Es como yo, yo veo la invitación como en términos de salud. Voy al médico, me, me envía a hacer un análisis clínico y los resultados del análisis determinan que la glucosa está un poquito elevada al rango normal. ¿Qué hago? Ah, no me asusto porque no me va a dar diabetes en ese momento, ¿no? Sino que tomo las medidas para reducir el riesgo. Eso es lo mismo que hacemos con esto. Nos mandan la invitación. Hago mi autodiagnóstico y evalúo el riesgo. Ok.